¿Cuál es la diferencia entre crear un negocio online y un negocio físico? Hay dos claras y es un negocio online no requiere inversión inicial. Un negocio físico sí requiere inversión inicial. Dani, ¿has dicho que un negocio online no requiere inversión inicial? ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes una habilidad con la que eres capaz de generar ingresos, Puedes utilizar esa habilidad. Me explico. El caso de Karina, por ejemplo, que es alumna de la primera edición de la Incubador de Lanzamientos. Ella no sabía qué lanzar, no sabía qué vender, no tenía ni puñetera idea sobre qué vender. Y entonces dijo: Dani, yo he aprendido a hacer lanzamientos, pero no tengo ni puñetera idea de qué vender. Y entonces, ¿qué hizo? Encontró a una persona que era experta, que tenía, que tenía cierto exper expertise en una materia y decidió aplicar esa habilidad que había aprendido el incubador de lanzamientos. ¿Cuál fue el resultado? Que invirtiendo 25 euros, facturaron 1.500. ¿En cuánto tiempo? Siete días. Entonces no me vengas a decir ahora que, que, que el dinero te limita o que es cuestión de dinero. Porque mira Karina. También una, una gran diferencia es que un negocio físico, si, si tienes un negocio físico... No solo tienes que invertir en stock, en llevar tus, digamos, tus productos físicos a la tienda y todo ese trámite que supone, sino que también necesitas tener una tienda, algo que te va a condicionar. Tienes que estar ahí, esta es tu oficina, tienes que abrir todos los días de 8 a 8, porque si no, no vendes. Un negocio online te permite estar en tu casa o en cualquier lugar del mundo y está funcionando 24 horas para ti. Si me sigues en Instagram, si no, vete a seguirme o en YouTube. habrás visto que yo tengo ventas a las 2 de la tarde, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, a todas horas. ¿Por qué? Porque interactúo con todos los países del mundo. No hay límite horario, no hay límite geográfico. Te abre un montón la ventana de oportunidades.